En el colegio de mis sueños aprendemos a hacer un montón de cosas y las hacemos juntos. Los programas son más cortos y por eso tenemos tiempo de sobra para lo más importante, aprender a convivir y a trabajar juntos. Los protagonistas, nosotros. Los profesores dirigen, pero nosotros actuamos. Y somos físicos. Y somos congresistas. Y músicos. Somos historiadores, creativos y matemáticos. Somos jugadores, escritores y actores. Somos iguales y profesores. Somos costureros y cocineros pollones filósofos, bailarines. Pero por encima de todo, somos compañeros. Muchos dirán que así no aprendemos, pero en Finlandia lo hacen así desde hace 30 años y no tienen casi abandono ni fracaso escolar. Y desde el 2000, son siempre los primeros en los informes PISA.